Voy a dejar con ustedes a Cisa Sampaio, eh, eh, Cis, que ya está, ya está aquí, está el este video, está Cisa, bienvenida. Ella, Muchas gracias, Jorge. Eh, sí, ella lidera, ella lidera, el, el, digamos, el grupo, el grupo que promueve el, el, meta, el metaverso en América Latina, pero también tiene, digamos, unos un, este, roles, roles super valiosos que, que, que van muy, muy alineados a este al, a los objetivos que percibimos aquí, ella, ella lidera una, una, red, una red dentro de, este, de, digamos, de, tecno, de tecnología, de mujeres en tecnología en América, en América Latina, y también tiene mucho foco en temas de inclusión este, y, y trabajo con minorías. Entonces, por, por eso para nosotros es, es, es este, muy, muy valioso este, tu participación, CISA, y agradecemos entonces que nos que puedas inspirar a nuestros estudiantes con tu experiencia y, y tu conocimiento. Muchas gracias, Isa, por acompañarnos. No, gracias a ti y a todo este equipo increíble. Quería saludar a todas las personas que hoy nos están mirando. Yo soy Cisa Sampaio, mis pronombres son ella y ella. Soy brasileña, viví muchos años en México y ahora estoy súper feliz de hacer parte de nuestro equipo Dentro de Meta, llamado Reality Lives, que está trayendo el metaverso para América Latina. Y ustedes pueden estar pensando, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué hoy tenemos de concreto? Entonces, traje algunas cosas para que vayan inspirándose, para que vayan también pensando qué propuestas pueden salir de ahí a partir de esta perspectiva. ¿Pueden ver bien mi presentación? A ver, solo ustedes confirmando. Sí, espectacular. Bueno, traje acá una mirada del metaverso al metaverso para que vayamos entendiendo de manera muy concreta qué está disponible hoy y qué se puede continuar desarrollando para esta nueva fase de la internet. Acá pueden ver mi avatar, está muy presente en todo lo que es mi Instagram y también intento traerlo para mi LinkedIn, entonces pueden seguirme allá también si quieren para que estemos en contacto y lo que estuvo contando Jorge para mí es súper inspirador, que el proyecto de ustedes pueda ser eh, una semillita que acá empieza, pero que va a seguir por muchos otros eh, lugares que uno a veces ni se imagina. ¿no? Bueno, quiero traerles entonces un poquito de estas bases que estamos viviendo. ¿Cuál es esta visión a partir de Meta? ¿De qué es el metaverso? Creo que principalmente tenemos eh, mucha emoción de estar viviendo este momento transitorio en la internet. Estamos llegando a la nueva era de la internet y es muy importante que entendamos que va a revolucionar todo el mundo y todas las industrias. Y es un movimiento colaborativo de muchas personas, muchos caminos. Entonces, están las plataformas, están los partners, están los criadores. Es importante también entender los dispositivos que la gente va a utilizar para acceder al metaverso y un tema muy importante, es la conectividad. Entonces, que todos pueden tener una experiencia muy hermosa y muy poderosa acerca del metaverso. Ahí vamos a hacer un pequeño eh, raconto de cómo fue la evolución de la Internet. Entonces, no sé si las personas que están acá hoy con nosotros eh, pueden recordarse cómo era la Internet anteriormente. Era como un hub. De información que eran básicamente un recopilado de links en que una persona iba entrando y buscaba y, si, y llegaba a otro lugar, como una réplica de lo que eran las enciclopedias en algún momento, ¿no? Entonces, una búsqueda por contenido, una búsqueda por información. Y luego vivimos una gran revolución de la Internet que fue la, la visión un poco más acerca de las personas, las comunidades, cómo puede estar. Yo conectar con mi grupo, con las personas que yo identifico cercanas mías. Y lo que vamos a ver ahora es una conexión con las experiencias. Y es muy importante, voy a pasar otra vez esta animación, pido mucha atención, porque me parece que representa mucho el tema de la con, eh, continuidad. ¿Y qué es? es? Por ejemplo, estoy cambiándome de un universo a otro, estoy saliendo de una experiencia hacia otra y hay una continuidad en esta experiencia. Y también lo que yo dejé acá en este primer universo, si lo cambio una cosa de un lado a otra, cuando llega la próxima persona también hay este cambio, ¿no? Esto es parte de este mundo prácticamente vivo que vamos a estar experienciando. Bueno. Y parte también de lo que es el metaverso es este sentimiento único de presencia. Estamos hablando antes eh, de que ustedes accedieran a este Zoom, de la importancia de se sentir en presencia uno del otro. Entonces el metaverso viene un poco a contestar eso. Imagínense que estamos haciendo la misma experiencia de maratón pero todos en el metaverso, todos allá sintiendo que estamos ahí al ladito, comentando lo que estamos mirando en conjunto, creando también experiencias muy únicas a partir de eso. Entonces vemos acá cómo podemos estudiar un ecosistema especial, cómo podemos estar presentes todos en conjunto en una discusión que por ahí, por distancias, por contextos, no estaríamos. Y esto es parte crucial de la discusión. Un punto muy importante es cómo vamos a llegar a habitar este metaverso. Una visión es a partir de avatares. Avatares para Meta es crucial. Es crucial en muchos sentidos. En el sentido de cómo voy a aparecer para mi comunidad, pero también cómo estoy yo, eh, cómo me veo, cómo me quiero ver representada. Qué son, cuál, ¿Cuál es mi tipo físico? ¿no? Esto también es muy importante. Yo soy una persona que tengo discapacidad, entonces quiero traer también esta, este contexto para dentro del metaverso. Entonces eh, se trabaja mucho de manera muy intencional cómo se puede eh, traer todas las representaciones y la gente se, siente, se sienta cómoda con su avatar adentro, entonces adentro de las plataformas. acá les Invito a todas las personas que nos escuchen a que armen su avatar, si todavía no lo tienen, es uh, acercarse un poquito más a esta nueva revolución. Y un poquito de lo que hablábamos, no ¿todos van a experienciar de la misma manera el metaverso? No creemos, creemos que cada momento va a ser un momento en que la persona se va a conectar al metaverso, sea por su celular, sea por los dispositivos de headset, de VR, o sea por smart glasses, ¿no? las gafas inteligentes, entonces esto puede ser un camino eh, muy plural y es muy importante que veamos todas las posibilidades. Traigo para ustedes muy aterrizado algunos puntos que tenemos hoy ya viviendo el metaverso, ya está acá, ya podemos sentirlo, entonces cómo son estos caminos de entrada que hoy tenemos. Por realidad aumentada, como podemos ver acá. ¿Qué es realidad aumentada? Pueden estar preguntándose. Son los filtros, ¿no? Los filtros que tienes eh, posibilidad de acceder por tu Instagram, por tu Facebook. Y esto puede ser una experiencia súper inmersiva para que entiendan cómo era la historia en determinado periodo o que... Uh, evalúen un poquito más la experiencia de la química o, si quieren, ast eh, astronomía. Entonces, estas son muchas posibilidades de estar recriando. Es un, como si fuera una puerta para una experiencia muy inmersiva y esto ya se puede hacer en este momento. También los efectos para llamadas en grupo, para las experiencias en grupo, también están disponibles. El avatar con el Avatar Store. También es algo que podemos ir pensando, representación, que todas las personas se sientan cómodas, las posibilidades de ampliar ahí el espectro, es súper importante. NFTs, que vamos a hablar al finalito, pero también si tienes tu NFT, puedes compartir dentro de Instagram, ¿no? Y este es muy interesante. El NFT creo que vale mucho la pena que exploremos bastante, principalmente si estamos pensando en... Eh, cómo podemos validar un documento, cómo este documento puede ayudarme a acceder a una experiencia especial, sea eh, yo accediendo a un grupo de estudiantes, solo quien tiene este NFT porque participó de esta maratón, no sé, podemos crear muchas cosas a partir de eso. Y claro, los wearables, los, las gafas hoy eh, de Ray-Ban, Stories, que puedes crear videos, que puedes crear eh, fotos, puedes escuchar música, atender llamadas. Entonces un poquito este es el overview. Y traigo también de una manera más inspiracional que tenemos acá. Es un mundo de Mini Cooper dentro del Horizon World, que es una de las plataformas que puedes acceder para, con eh, las gafas de óculos para experienciar el metaverso. ¿no? Entonces acá se creó una experiencia de carrera, ¿no? de coche, en que podrías customizar tu coche y eh, hacer este, esta carrera. Pero algo que quiero que tengan muy en cuenta y puedan explorarlo un montón son las experiencias de AR. ¿No? Entonces... Puede ser, ustedes deben estar muy familiarizados con las experiencias de la persona protagonista que cría ahí un filtro con la persona en primera persona, puede ser de maquillaje, puede ser algún efecto facial que ustedes ya conozcan o con también las manos. Pero y si la ten, eh, volcamos la atención para los filtros eh, voltados para el mundo, ¿no? entonces la cámara de atrás. Si puedo crear una experiencia mirando el mundo, una pared con un edificio histórico o una escena que quiero crear ahí, es súper interesante también. Y esto, el metaverso, es muy importante que creemos en conjunto. ¿no? Todas estas experiencias que estamos vivenciando no es una experiencia que una empresa está impulsionando, sino que todo el ecosistema necesita estar involucrado para estar eh, siendo criado y ustedes son fundamentales para que lleguemos allá. Importante también mirar eh, cuáles son los principios de innovación responsables que nos guían a este, a este nuevo momento de la Internet. Entonces, transparencia, nunca sorprender a las personas, darles control a los usuarios de su privacidad, considerar Todas las personas, crear productos que se enfoquen también en las personas. Poner los usuarios en primer lugar. Esto es crucial. Si estamos haciendo una solución para todas las personas, los usuarios necesitan estar en primerísimo lugar. Bueno, vamos a charlar un poquito de las oportunidades actuales. Hay muchas personas que usan los filtros de IA Hoy, con tu celular... Eh, puedes acceder a una experiencia súper compleja, súper bonita, inspiradora en cualquier lugar que estés. Y esto es parte de acortar las distancias, de estar todas las personas en conjunto y es muy, muy importante que tengamos en la cabeza. Tenemos eh, 700 millones de personas accediendo a filtros de IAR a través de las tecnologías de Meta todos los meses. Entonces es... Más que un trend, es una forma de expresarse. Y ahí hablando un poquito de los filtros, lo que les platicaba, ¿no? Hay filtros que son enfocados en las personas, que todos están más familiarizados, y ahí responden a comandos de cuerpo, comandos de la mano, y hay también los filtros que llamando, llamamos de world effects, que son una gran, gran oportunidad creativa para que críes objetos, 3D, para que críes arte, para que críes estas experiencias únicas pensando en el mundo como un todo. Bueno, aquí traje un, un ejemplo súper divertido eh, de AR en Coachella. Fueron hechas una serie de experiencias a partir de filtros de AR con nuestros criadores de Spark AR invito a todas las personas que están acá hoy si no conocen Spark e AR luego les paso también a Jorge y a todo el equipo para que puedan uh, compartir con ustedes pero es una plataforma educativa en que pueden conocer más de los filtros si tienen curiosidad para poder crear cosas impresionantes como estas que estamos viendo entonces de Coachella desde la experiencia de recibir la invitación, hasta estoy en la calle y veo una experiencia muy poderosa, hasta quiero yo tener como un filtro de todo mi cuerpo con la temática de, del festival. Y un poquito más acerca de filtros, para que tengamos muchas ideas acerca de eso y cómo está aterrizando hoy Meta eh, esta visión en la región. Pueden ser juegos, como tenemos acá, este primero de Wendy's, o puede ser un objeto en que una persona lo, lo puede explorar de manera muy cercana, puede ser un escenario 3D. Entonces imagínense que vamos al espacio a partir de nuestra sala, impresionante, o hay una imagen y esta imagen trae un, una experiencia extra, como te, estamos viendo acá la hamburguesa, que sale la, el humo, ¿no? Entonces, cada experiencia muy única y que te propone una, una visión distinta. También, para que tengan en contexto, METE está trabajando en eh, experiencias inmersivas a través de VR, que son el Horizon Worlds y el Workrooms. Hoy los dos están disponibles, eh, no están disponibles en América Latina, están disponibles en Estados Unidos, en España, por ejemplo, y en otros países. Pero como estaba comentando Jorge al principio, la idea que ustedes creen acá, esta semilla, puede ser explorada en muchos espacios. Entonces tengan esto en consideración. Acá traje también el ejemplo de Wendyverse, que es el mundo que crió Wendy's eh, en esta, para tener una experiencia con los usuarios, ahí confraternizando acerca de Wendy's. Y ya casi finalizando nuestra charla, quería traer también un poquito de qué es los NFTs. Los NFTs entonces son non-fungible tokens, que son irreplicables, son, pueden ser imágenes, avatares, artes, GIFs, videos o incluso memes si quieren. Pero más allá de que no pueden ser replicables, ¿qué quiero decir con eso? no Mona Lisa hay, por ejemplo, solo una Mona Lisa no puedes que puedes tener ahí tu, tu ropa con una foto de Mona Lisa o un póster pero no es la Mona Lisa perfecta y es lo mismo con los NFTs es una cosa que no se puede falsificar y es concreto un como si fuera un una validación de que esto es um, es un un producto único no y a partir de esto te abre un montón de experiencias. Pueden ser diplomas de universidades registradas en NFTs. Pueden ser um, membresías para grupos de estudiantes. Pueden ser, por ejemplo, ay quiero apoyar una causa y si compro un NFT estoy dando tanto porcentaje de plata para esta contribución para una causa especial. Entonces, nada. Hay un montón de posibilidades, son eh, estrategias que están en conjunto y se van sumando, pero quería darles un poquito esta visión de qué es el metaverso en la perspectiva de Meta. Y lo más, más importante es que podamos construir juntos, todas las personas que estamos acá hoy, toda esta experiencia del metaverso y solo de estar acá hoy pensándolo, ya es muy bueno. Bueno, estoy muy feliz de poder compartir con ustedes estos conocimientos y estas perspectivas. Ojalá salgan proyectos muy poderosos de acá. Tengo muchas ganas después de escuchar todo lo que salió. Y, y nada, dejo acá abierto a que nos sigamos en LinkedIn, en Instagram y sigamos construyendo este ecosistema en conjunto. Muchísimas gracias chica por esta excelente presentación, por contarnos un poquito más de lo que es el metaverso que se viene hablando mucho y realmente yo creo que todavía todos estamos en este proceso de explorar, entender y ver cómo aprovechar para lo que nos toca, ¿no? en este caso desde la universidad en el tema educación, ya te contábamos algunos acercamientos que estamos teniendo, no sabemos si en estos 26 proyectos que van a trabajar estas 28 horas, traen en mente alguna solución con este tipo de propuesta. Ahí ya te estaremos contando y compartiendo con contigo los resultados. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio importante de las 28 horas, desafía tu mente. Y damos inicio. Gracias, Zika, estamos en contacto. Antes de gracias ir a ustedes, un abrazo. Muchas gracias y dar más indicaciones y ya para que entren a las aulas. Este, queremos tomarnos una foto aprovechando que los jurados nos acompañan. Si, puede, si, le, si pueden abrir sus cámaras, Isa, los camarógrafos digitales, acá este nuevo rol que se ha creado. <risa> Hola sí, por favor, Zika también aprovechando que estás tú. Eh, vamos a tomar fotos grupales. Todos tienen la posibilidad de abrir su cámara, así que por favor, abran sus cámaras, los invitamos. Vemos aquí, tenemos Graciela y, y Diana. Vamos, ellas dos se van a hacer cargo de tomar fotos. Ahí están abriendo. Perfecto, qué lindo veo que va a dejar su fondo genial y dejar la evidencia de que así empezamos luego nos vamos a topar al final <ríe> también nos vamos a tomar al final a ver cómo terminamos <ríe> las caritas no son las mismas genial